Nos encontramos un día más y vamos a mirar cómo utilizar un parámetro de control del tipo YesNow forzando su valor en función de las medidas reales de un elemento. ¿Por qué necesito esta complicación en las familias de detalles? Bueno, en los planos que realizamos a diario hay ciertos elementos que llevan un símbolo y otro que por la información adicional que conllevan Usamos Detail Items para reflejar las medidas reales y el espacio real que ocupan. Un ejemplo es un cuadro eléctrico. Si es un cuadro eléctrico de una vivienda, sus medidas son muy menores y nos vemos obligados a usar símbolos. En cambio, a un cuadro eléctrico de una sala de baja tensión es importante ver que realmente hay suficiente espacio para su colocación. ¿Cómo englobamos uh, esto en una, sola, en una sola familia? Aquí tengo un ejemplo y vamos a mirar cómo funciona En primer lugar tenemos dos parámetros que definen las medidas en caso de que el cuadro sea demasiado pequeño y vamos a restriccionar estos parámetros con valores absolutos 250 para la anchura y 600 para la longitud. Luego están los valores uh, reales que vamos a heredar de la familia del cuadro eléctrico, la anchura y longitud. Estos dos parámetros uh, son los que controlan las medidas del detalle ítem, que son estos que, a ver si podemos verlos aquí, el, la anchura y la longitud. Y finalmente tenemos el parámetro de control. Vamos a empezar por este último. Nos interesa, nos interesa que nos diga cuándo el Detail Item tiene medidas reales y cuándo son preestablecidas. Así que vamos a utilizar una instancia IF con la condición eh, si la longitud real es más grande que la longitud predefinida para el, predefinida para el símbolo. Um, que es esta de aquí y real length más grande que el symbol length va a ser verdadero y para forzar esto vamos a utilizar una fórmula lógica 1 es igual a 1 esto no va, a, no, va a forzar que el parámetro real realmeasure sea verdadero y en caso de que sea falso vamos a utilizar esta otra fórmula 1 es igual a 0 que nos va a dar un valor falso. Bueno, modificamos un poco los, los parámetros de longitud. A ver si funciona. A ver, eh, si longitud es mayor, va a, ser val, va a ser verdadero que es verdad. Ahora vamos a poner a 500. Que es menor que el símbolo. Y va a ser falso. Perfecto. Dejamos ahí como está. Um, ¿Qué nos queda? nos queda, um, Lo último que nos queda por hacer es la elección entre un valor u otro Así que el parámetro auxiliar, uh, anchura, va a depender de si el parámetro de control es verdadero Usamos lo mismo, una instancia if Si es si es verdadero, entonces va a tener medidas reales y si es falso va a, tener la, va a tener las medidas del símbolo lo mismo hacemos con el de longitud si es verdadero real measures va a tener una longitud real si no va a tener una, la longitud del símbolo que hemos predefinido anteriormente bueno con esto ya tenemos la familia lista esta familia está disponible en, para descargar en revime punes así que os invito a que visitéis el blog y deje, dejéis vuestras opiniones.